Tenemos con nosotros también al señor Campos, eh, de Cruz Roja. Cuéntenos cómo está viendo la feria, un poquito también sobre el stand de ustedes. Bueno, la feria cada vez mejor. Y eso creo que hay que agradecer solo al Cabildo de Gran Canaria, puesto que están haciendo una extraordinaria labor con las personas que tienen otras capacidades realmente más que dificultades y tienen también, por supuesto, los mismos derechos, fuera bueno, que, que los que estamos sin, con otras capacidades, valga la redundancia. Y tenemos un stand justo aquí al lado, justo a la izquierda nuestra, con todos aquellos temas que están al lado de las personas que, que necesitan esa ayuda. Pues desde sillas de ruedas, muletas y todos los elementos técnicos que hace falta para una persona que en un momento dado tiene una dificultad eh, de cualquier tipo. Y sobre todo un tema muy importante que es la teleasistencia, el famoso botón rojo. Ese botoncito rojo que tienen las personas mayores en su casa, cuando están solos, esas personas solas en su casa que se caen, les da algo, tienen una fatiga, cualquier problema. Os olvidan de tomar la medicina y Curroja está todos los días ahí al lado de ellos para advertirle que tiene que tomarse su medicina o para ayudarle o mandarle un recurso cualquiera, una ambulancia, un vehículo, a ayudarle porque le ha pasado algo en esa casa.